te das con tu pareja o tu chuli 4 mm. tips para que lo hagas de forma segura el sexteo al igual que el sexo necesita protección no es lo mismo que mandes una imagen por whatsapp que se puede ver una sola vez a que lo mandes en una aplicación sin cifrado nosotros te recomendamos que uses whatsapp Signal o elemento El sexteo se tiene que dar siempre bajo consentimiento El goce es consentido Ambas partes tienen que estar de acuerdo para que sea legal Si una persona te manda una nude sin que la hayas pedido Esa es una forma de violencia Nunca te tienen que presionar para sextear El consentimiento es clave el sexteo y el anonimato son BFF. Recuerda que no hace falta exponerte si no querés. Usa la creatividad, la imaginación y busca diferentes ángulos. Sexteé con mi ex, Chuli, y ahora está difundiendo mis imágenes. Primero que nada, qué bajón. Segundo, recuerda que vos tenés el derecho de denunciar esta actividad a través de la aplicación en la que están difundiendo las imágenes y juntar toda la evidencia que tengas para acercarte a la comisaría para hacer la denuncia por acoso, por violación de privacidad, violencia de género y muchas otras más. Lo más importante es que puedas sextear de forma libre y segura. Y donde más tu cuerpo y más tus nudes, ahí es.